te doy la bienvenida a mi taller mirar hoy os presento al espantapájaro rogelio va a ser el próximo reto que vamos a hacer en el, en el taller y, y bueno creo que os va a hacer un poco de gracia el hacer este personajillo. a mí la verdad es que me ha encantado el hacerlo eh, es muy divertido es muy muy alegre y sobre todo es como muy dulce muy de nenes eh, si quieres ver cómo lo he hecho quédate conmigo vamos con el vídeo vamos con la calabaza hey, Yo he cogido un plato de estos de postre en esta ocasión tiene 18 centímetros más o menos y de esta medida he cortado un trozo en poperín 18 y medio tiene ahora con hilo de muñequería vamos a hacerle un un para rizarlo como a medio centímetro más o menos aquí del borde Una vez que ya tenemos hecho el, el rizo, le vamos a meter relleno. En esta ocasión vamos a hacer la calabaza para adornar a Rogelio, pero podéis hacerla como al felitero. que quedan súper bonitas. Bueno, pues ya tendríamos la calabaza. Vamos a cogernos lana de color marrón y vamos a hacerle las marquitas. Aquí damos una puntada en el centro y damos un nudo. Y ahora entramos por abajo, salimos más o menos por el centro, venimos hacia el centro y volvemos abajo, volvemos a salir y damos la vuelta y venimos al mismo sitio. Y ahora aquí vamos a dar un pequeño nudo. Bien, vamos al centro y volvemos a entrar por abajo. Y damos un nudo. O hacemos igual. tendríamos nuestra calabacita ahora vamos a poner la pistola de silicona y mientras se calienta vamos a cortar yo he hecho un, un dibujo de una hoja y después con rotulador permanente le he puesto lo que serían la parte interior para que haga un poquito más mona después he cogido un cono y he dibujado un círculo en esta ocasión tiene 6 centímetros pero es que esto va también un poco a lo que cada una quiera hacer de grande la calabacilla y después en fieltro en color camel he cortado una tira de seis y medio por trece y medio por trece Bien, pues vamos a empezar a unir, vamos a cogernos la tira de, de lo que sería el tallo y le vamos a poner un poquito de silicona, le vamos a doblar y ahora haremos como un rulo. Recortamos bien que nos quede todo igualadito y ya podemos empezar a unirlo. Mirad, vamos a ponerle aquí esta hojita. Y aquí le vamos a poner... Y ahora por la parte de abajo le vamos a poner este, este circulito. Y bueno, pues de esta forma tan sencilla tenemos hecha una simpática calabaza. Mira qué gracioso que queda. Espero que te haya gustado y si es así, nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso amiga, chao.